Hola oh, gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos al nuevo video de Finanza en Criollo. Hoy vamos a hablar sobre la inflación, que es cómo actúa en nosotros los empleados. Y también vamos a dar unos consejos para que tu plata por lo menos te rinda un poco más y le puedas hacer frente a la inflación. No vamos a hablar de ganarle la guerra ni hacerle la guerra a la inflación como dijo Chirolita, porque esta guerra ya está perdida desde el principio, digamos, porque es responsabilidad totalmente del Estado que está haciendo todo mal. Así que bueno, vamos a la presentación y arrancamos con el video. Bueno, ¿qué es la inflación para aquellos que no saben qué es? Vamos a ver un video donde el tío Macpato nos enseña... Y nos muestra cómo es la inflación para que ustedes lo puedan ver y puedan aprender súper fácil. ¡Juguemos de nuevo! ¡Oh, oh! Estoy arruinado. Y yo quebrado. Y yo estoy engomado. Tío, ¿nos puedes aumentar la mesada? Niños, ya antes lo hablamos. Si les aumento la mesada, crecerán sin tener respeto por el dinero, vivirán una vida de derroche y terminarán en las calles implorando unas cuantas monedas miserables. Y entonces, ¿quién cuidará de ustedes? Oh, yo lo haré! ¡También estaré en la calle! Ustedes, niños, deben aprender que jamás se obtiene algo por nada. ¡Pero tío! ¿Por qué no buscan un empleo de medio tiempo? Eso les enseñará a sentir algo de respeto por un dólar bien ganado. Oh, oh. Dólar con la condición de que se marchen y no vuelvan a ayudarme a limpiar jamás. Trato hecho. Cielos, este trabajito de veras es sustancioso. <risa> ¡Rayos! ¿Ven lo que yo veo? Oh, no. Es una máquina que puede duplicar cualquier cosa. ¿Cualquier ¿Qué cosa? cosa? ¿Funcionará con esto? ¡Claro! ¡Observen! Esta máquina funciona con el principio de la reestructuración molecular por audiointerrupción. Sí. que yo llamo doble garantía o la devolución de su dinero. ¿Crees que estuvo bien tomar el no sé qué multi para algo decidido? ¡Claro! Le ayudaremos a probarlo. Tres pizcachos y los triples. Son tres dólares. ¿Male? Gastemos nuestro último dólar en la galería. ¡Hey! ¡Miren! ¡Se duplicaron solas! Tío. hacer dinero sí que es divertido Y es tan fácil con el maravilloso multiduplicador Casi tan fácil como gastarlo Oh, no, no me digan niños que han estado gastando dinero multiplicado Claro, ¿qué hay de malo en eso? Si sigue multiplicándose, podría arruinar la economía ¿Y usted cómo lo sabe? Cierto, ¿qué hay de malo en tener mucho dinero? Tú lo tienes ¿Qué No ves. Si todo el mundo lo tiene, pierde su valor. Los precios se dispararán y, y tendrán todos más y más dinero. Se convertirá en un caos. ¡Extra, extra! ¡Avalancha de monedas sepulta a Patolandia! ¡Los precios por los cielos! ¡Entérese leyendo! ¡Solo 200 dólares ejemplar! ¡Extra, extra! extra, extra. Empiece el calzado, niños. No quiero que traigan más monedas a la casa de nuevo. Son cinco mil dólares. Entonces me llevo ¿no? dos. Diez mil dólares, por favor, y traiga su cambio exacto. Mm cavidades serán 40 mil dólares por amalgama. Al menos algunos precios aún son razonables. Parece que tenías razón, tío. Todo este dinero sí que causa problemas. ¡Cierto! ¡Nos costó 30 dólares usar una máquina de goma de mascar hoy! Estoy en la ruina. Mi bóveda con dinero ganado a duras penas no sirve. Y la riqueza de toda una vida destruida por un empleo de medio tiempo. Espero que hayan aprendido la lección. No existe tal cosa del dinero fácil. No hay satisfacción más grande que el dinero bien ganado. Como vieron en el video, la responsabilidad de que haya una inflación súper alta es netamente del Estado. El Estado es el que imprime billete y actualmente este gobierno, ustedes saben que no me gusta mucho hablar de política, pero este gobierno principalmente es uno de los peores que hubo en Argentina y de los que mayor inflación está provocando. Vamos a ver los datos. Fíjense, acá pone inflación en Argentina y lo primero que te salta es la inflación en Argentina ya superó a Venezuela. Ya superó a la Venezuela desde enero. El IPC de la INDEC se ubicó por encima de la mediación oficial del país gobernado por Nicolás Maduro en los primeros cinco meses del año. Avanza la convergencia entre las mediciones de ambos países. Y para que ustedes vean, acá está el IPC de todos los países. Fíjense, España está teniendo un IPC interactivo. Interanual del 8,7%, Alemania, y acá. Vamos a ir pasándolo bien despacito para que ustedes lo puedan ver, de los diferentes países. Argentina tiene un interanual del 60,7% y acumulado desde enero, desde enero hasta ahora, un 29,3%. Fíjense, comparado con los otros países... Eslonia tiene un 20%, Irán un 39% y lo que va en estos 5 meses un 13%, Líbano un 211% interanual y en lo que va en estos 5 meses un 27%, 27% contra un 29%. O sea, el país que tiene más inflación en el mundo. Está teniendo menos inflación en lo que va de estos cinco meses que Argentina. Venezuela, un 167% interanual tiene de inflación. Y en lo que va en estos cinco meses, un 23, casi un 24%. Comparado con Argentina, que en lo que va en estos meses, un 29%. Así que fíjense cómo va... Este año Argentina. Y lo más probable es que llegue a fin de año con una hiperinflación. Así que hay que ir preparándose. Vamos a ver unos tips como para no ganarle a la inflación. Porque no le vamos a ganar. Ya está recontra perdida la guerra que, quiere in que inició Chirolita y. Quedó en palabras nomás. Pero vamos a hacer unos tips para que te rinda por lo menos un poco más la plata y que llegues un poco mejor a fin de mes. Número 1. Reducir gastos innecesarios. 2. Hacer una lista de lo más indispensable para la casa. 3. De la lista anterior, comprar en mayoristas. Comprando por mayor ahorras muchísimo en comparación a comprar en el día a día. Cuatro, sobre Sobrestoquearte de comida no perecedera, fideo, arroz, lata, aceite, etc. Y de productos de higiene. Esto va a hacer que vos, a fin de mes, puedas ahorrar muchísima plata y no tengas que estar gastando en el día a día, que eso es lo peor que podés hacer, porque te van subiendo los productos. Y otra es... Todos los meses poder hacer esto y te sobre estoqueas. entonces cuando realmente llegue la hiperinflación, que seguro va a llegar, vos vas a tener mucho stock en comida, en productos de higiene y demás. Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, activen la campanita y si les quedó alguna duda, déjenlo en los comentarios.